Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, hoy tenemos eh, En realidad tenemos muchas novedades, pero voy a decir solamente dos Porque si no es un quilombo y se me arma un video de 45 minutos dando noticias y no tengo ganas No es que no tengo ganas, es que en realidad se hace muy pesado, es un dolor de bols para todo el mundo Entonces, mira eh, Bueno, antes que nada, tenemos dos cuestiones Una, Independence Month eh, es el mes de la independencia de varios países, entre ellos el nuestro, Argentina, va el mío mejor dicho eh, Después Estados Unidos y no sé cuántos más, un montón de países cumplen mes de independencia Entonces tenemos este Tank Rewards chicos, tenemos Tank Rewards eh, Este evento me encanta, la verdad que con este evento la pasó muy muy bien Lástima que hay que jugar tantas, tantas, tantas, tantas, tantas batallas eh, y bueno, eso, se hace un poco pesadete, pero hay que darle power. Eh, está bueno, está bueno. Más que nada por las recompensas que dan, ¿no? A ver, vamos a meternos de lleno. Es lo que tiene que ver con este evento. Random Battles, Grand Battles, Skirmish, Karamusa y Avances. De Tier 2, vehículos and higers, Una por día. Te van a dar 100 tokens, ¿bien? Estos 100 tokens después los vas a ir cambiando. Te dan eh, eh, Small Kit Repair, o sea, kit de reparación pequeño, eh, botiquín pequeño y extintor manual. Después tenés que ir cumpliendo ciertas misiones. Um, no, esto no es. Egalité. Lucha 10 batallas eh, y termina en el top 10 de jugadores por equipo por experiencia ganada. Entonces tenés que salir entre los 10 mejores jugadores de tu equipo por experiencia ganada, no importa que hayas ganado o que hayas perdido. Te van dando diferentes cantidades de tokens, por ejemplo acá te dan 10 por esto, eh, te dan 20 por este, de tier 2 a tier 8. Acá te dan eh, de tier 2 a tier 8 te dan 30, pero por, vas subiendo la cantidad de batallas, fíjense que en 30 batallas, en 20 batallas y en 10 batallas. Entonces, después acá tenemos Soberanit. Eh, soberano sería. Lucha 30 batallas, termina en el top 10. Siempre es por experiencia ganada, termina en el top 10. Eh, justicia para todos. Lucha 10 batallas, termina en el top 10. Te dan 20, pero eh, por tier 9 y tier 10 nada más. Entonces, puedes ir jugando de tier 2 a tier 8. Y de tier 9 y 10 va por separado, bien. No me parece mal, la verdad que está buena. Me parece, me parece correcto. Después lo mismo luchas en batalla de tier 9 y tier 10, pero por 20 batallas terminan en el top 10 por experiencia, te dan 30 tokens, tokens, y acá, 30 eh, battles, be among to the top 10 players on our your team by experience earned, así que te dan 40 tokens, 40 tokens, entonces, digamos, eh, todos tienen chances, los que juegan tier 2 a tier 8, eso es lo que me gusta de un evento, que todos tengan las mismas posibilidades, ¿bien? Si a vos no te gusta jugar tieres bajos, excelente, jugá tier 9 y tier 10. Si no te gusta jugar tier 9 y tier 10, jugá tier 2, tier 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y listo, y no rompas las bolinguis. Bueno, tier 1, acá tenés que juntar 700. Recuerden que no es que acá juntás 700 y después arrancás de 0 y tenés que juntar 1400 y arrancás de 0. Esto no es así. Vas sumando, tenés que juntar en total de 0, yo ya junté 120, a eh, 3200 bien o sea tenés que juntar 3200 eh, si pones el código de Hitomi que está en el video que hizo bueno lo, tiene en mi, lo puso Jimmy muchas gracias Jimmy os agradezco que lo hayas puesto en mi servidor de Discord, en la parte de códigos ahí tiene el código de Hitomi que te da misiones para que cumplas por 200 tokens, creo que si no mal recuerdo tenés que hacer 5.000 eh, o 6.000 o 10.000 de daño algo así, no me acuerdo, ¿verdad? Bastante, bastante sencillo en cierta cantidad de batalla o sea, en definido, no es que en una batalla, o sea bastante, bastante bien si no te funciona el código, envía un ticket a soporte, porque te tiene que funcionar, otra cosa si vos canjeas el, el código y después no debes decir, ¿qué pasó? que te, te lo dio como válido, tenés que entrar al juego y fijarte en la parte de misiones abajo de todo te va a decir lo de Hitomi Bien eh, quién es Hitomi Para aquellos que no sepan Es eh, la presentadora de Watt latam Básicamente Una cara bonita Bueno Tier 1 You are here eh, Yo voy acá por el tier 1 Si consigo los 700 tokens Que todavía me quedan 580 Que ya los termino en dos días O un día mm, Puedo elegir entre lo que es customización O sea te dan Básicamente este Emblemas esas cosas Más 6 ítems Emblema canadiense, bandera canadiense, ¿verdad? Que no me interesa. Progresión, acá puedes elegir 7, lo que son siete reservas personales por 100% de, de experiencia para el tanque, para 300% para la tripo por 2 horas, por 7 de cada una y un cupón de 10%. Y si no, acá tenés el cupón y además tenés eh, Small Kit Repair, lo que dijimos. Segunda etapa, tier 2. Subes de nivel. Si conseguís los 1400 puntos te van a dar unas ópticas, te van a dar un cierre de retícula o puedes elegir entre comida, coca y chocolate o puedes más, nueve ítems más, ¿qué más hay? Ah, bueno. Cinco de cada raciones eh, extra de combate que después también las podrías vender, ¿no? Tranquilamente. Uh, y si no, un American School Style que creo que estos que dan así están como 500 de oro o 750 de oro, algo así me parece. Pero no sé, no estoy seguro. Pero fíjense porque si los ponen acá es porque vale la pena. En comparación con todo esto. Si sí, ganas los 2100 tokens. Te vas a fragmentos universales. Te dan 30 fragmentos universales. Te dan eh, fragmentos nacionales. puedes elegir si no entre los 5 fragmentos de Francia. 5 fragmentos de Estados Unidos. De Inglaterra. O un 20% si no también en un cupón. Y si no. Eh, kit de reparación grande. Extintor eh, automático. Y... Eh, eso, para sanar la vida grande no me acuerdo cómo yo kit de primeros auxilios grandes, algo así ¿qué más? Uh, uh, perdón, me agarró sueño ah, que tengo una modorra ¿qué hora es? las 18.15 me agarró una modorra bárbara bueno, que recién comí un asadito asado al horno con papas y quedé pipón, pipón, no puedo más pero bueno, ¿qué más? Eh, tier 4 chicos 2800 puntos, ya si estás acá, estás casi llegando al top de lo que es el, el Tank Rewards eh, Puedes elegir por 25, 5, o sea por 5, de, que te dé por 5 de experiencia, eh, 25 veces Después si no puedes eh, un espacio de garaje o, y 3 días premium O puedes elegir por una caja de herramientas y una barra de calibre grande Una barra de carga de calibre grande Y ya acá estás en el top de total en el tier 5 O sea lo último, 3200 tokens Y podés conseguir El FB 201 A45 Tanque pesado de tier 7 Británico eh, Más un espacio de garaje Y creo que te lo dan con la tripulación al 100% Lista para que puedas entrenar eh, Habilidades si es que no tenés ningún tanque Británico pesado para poder meterle Si tenés otro directamente Es medio el dope, los tanques Premium no están hechos para que entrenes tripulación nueva, sino te conviene pasarle la tripulación de un tanque que ya tengas, un Conqueror o un bla bla bla bla, cualquier pesado británico. En este caso, ¿no? Yo este lo recomiendo bastante, el FB201. Lo saqué en directo en Twitch. Recuerden que pueden suscribirse en Twitch, darle follow. Abajo está el link del canal también. Y eh, si no, pueden elegir también lo que es el AC4 experimental, que es como un Sentinel. Eh, pero a mí la verdad que este tanque mucho no me estaría gustando. A ver, hay una cuestión chicos, muy sencilla y muy clara. Cuando los tanques no se ven mucho en batalla, es porque realmente no son del todo buenos. Si quieren, déjenme en los comentarios y eh, en unos días hacemos lo que es eh, mis, mis consejos. Vamos a jugar, capaz que hacemos un, un gameplay y un análisis de cada uno así rapidito como para que puedan tener una idea, y al final del Time Reward decir, bueno, a ver, el video hablando, vamos a ver, me gusta más este, me gusta más las características de este, me sirve más este, tal vez la otra posibilidad es que yo no conozco la cuenta, hay infinidad de cuentas, infinidad de cosas, capaz que no tenés un fucking Tier 6, bueno, acá tenés un Tier 6 entonces, para jugar Skirmish, escaramuza de Tier 6, bueno, acá tenés si no tenés, si estás en Tier 2 y te da pachorro sacar Tier 3, 4, 5 y 6, bueno, acá tenés uno. Sí, acá decía la tripulación 100% cruz. O sea, te dan la tripu Si no no te gusta la AC4 experimental, puedes elegir un RAM 2 de tier 5. Son todos tanques premium, chicos. Bien, americano. Otro que más o menos, pero bueno. Por eso digo, de los tres, yo el que más potable considero es el FB201. Pero bueno, depende de la necesidad de cada uno, ¿no? Por supuesto. Y si no te gusta ninguno de los tres o ya tenés los tres tanques, puedes elegir entre una semana de cuenta premium. Por eso. Lo que les decía en el video que hice más temprano Chicos, yo les recomiendo que jueguen tanto Este evento como el de Highway Rock Ambos en paralelo ¿Por qué? Porque ambos se pueden hacer de tieres bajos Puedes jugar en tier 6, 7, en 8 En 9, en 10 En lo que quieras y vas haciendo ambos a la vez Pero como acá podés ir jugando Ya te digo, a la vez Vas sumando más rápido Vas haciendo todo más eh... Haces como una pelota, haces una bolsa directamente Y ahí van todas tus misiones las del Tank Rewards y lo que tiene que ver con Highway Rock. Bueno, pasamos a lo segundo que quiero decir: Que va a salir el T77 y el T42. Este en el sandbox. No, en el sandbox no, perdón, en el super test. En el super test. Eh, T77, tanque. americano. A ver. ¿Qué tiene este? ¿Qué va a tener este tanque? ¿Va a ser un tanque mediano? De. de esta nación. de Estados Unidos, de Norteamérica. Va a tener un daño de 360 con munición APCR estándar. Mirá, va a tener APCR. Bien, bien, me gusta eso. La munición APCR es muy buena. Va a tener hit como munición premium y explosiva. Con la explosiva va a penetrar 60, va a sacar 460. Con la munición hit va a penetrar 270 y va a pegar 360. Y con la munición estándar APCR va a penetrar 215 y va a pegar unos 360 de daño. Tiempo de recarga del autocargador, chicos, tengan en cuenta que es un autoloader, eh, 38 segundos, bien, tiempo de recarga entre proyectil y proyectil de 2 segundos, ah, bien, me gusta, me gusta, eh, capacidad del tambor, 3 proyectiles, dispersión de 0.37, vamos a ver esta dispersión, podría ser que la mejoren un poquito, o tal vez no, tal vez la, la, la hagan que tenga más dispersión. Después tiempo de apuntamiento, 2.3 segundos, no está nada mal, la verdad que está bastante bastante bien. ten en cuenta que el Burrasque es un gran tanque de 8 un gran mediano. Yo creo que este vendría a ser algo así como una especie de competencia más o menos del Burrasque eh, porque el tiempo de recarga de proyectil y proyectil no está nada mal, porque tiene eh, una relativa buena movilidad, porque tiene buen buena depresión, menos 8 grados de depresión, munición máxima, 36 proyectiles, Va a alcanzar una velocidad máxima de 48 kilómetros por hora. Va a tener una potencia específica de 16,3. ¿Qué es la potencia específica, chicos? La potencia específica es aquella potencia que, tiene, que relaciona lo que es la potencia del motor sobre el peso del vehículo. Bien, eh, eso no quita que a veces hay ciertos tanques que tienen más resistencia al terreno y otros tanques que tienen menos resistencia al terreno. Por eso a veces van a ver que vos decís, eh, pero este tanque tiene buena potencia. Pero después lo ves como medio rechoncho, medio... Así como que se mueve medio eh, lagueado en terreno blando. Entonces por eso. pero Velocidad de rotación 33 grados por segundo. Resistencia 1350 puntos de vida. Está dentro de lo normal, está bien. Blindaje de chasis 120, le va a entrar todo. 76, 35. puedes llegar a sacar algún rebotito, pero no sería habitual por lo general. Tal vez lo más probable es que te rebote algún tier 6, algún tier 7 pero un tier 8 ya con 120, salvo que estés hiperangulado y el otro el que te dispare esté mal posicionado, si no, te va a entrar igual. 152 en la torreta, que se me hace que va a ser la típica torreta americana, que te van a entrar igual, salvo que el RNG te ayude, o te pene mantelete, o salga un disparo medio raro, pero si no te van a entrar. 70 lateral, 50 trasero, y chasis 76 lateral, 35 trasero. Rango de señal, 380 metros. Va a tener una tripulación de cuatro: del comandante, el artillero, el, el conductor y el cargador. Bien. Bueno, acá tenemos algunas imágenesillas para que ustedes puedan observar, tíos. De lo que es el T-77, bien. La verdad es que está, o sea, estéticamente es muy americano. Es igual a todos los americanos. No, no. Tiene la torreta bastante similar a lo que es el T-57. Una especie, por decirlo así. Eh, con el típico motor americano, la verdad que está, está bueno. O sea, a nivel forma, está bueno. Me gustaría que tenga un poquito más de potencia. 16, como que se queda medio cortinelli para mí, ¿no? Porque digo, si va a ser algo así como una especie de burraje, pero el borraje es muy ágil, es muy rápido. Es, es, es una rata que se escapa rápido, pega sus dos proyectiles y se va a recargar y después vuelve y es que es una bestia. Y además va a estar el T-42 Chicuelos T-42. A ver, vamos a leer lo que nos dice, antes de leer bien las características, lo que nos dice Wargaming con respecto a sus propios tanks. Dos tanques medianos estadounidenses de nivel 8 están a punto de ingresar al Supertest. Um, el T-42 y el T-77. La principal diferencia entre estos recién llegados es su armamento. El T-42 monta un cañón de 90 milímetros que es capaz de disparar eh, 6.59 proyectiles por minuto con un daño promedio de 280 puntos para cada uno La penetración es de 190 milímetros con munición AP y estándar 200 AP estándar perdón Y 268 milímetros con munición APCR especial A diferencia del otro, este va a tener APCR y no HIT A pesar de la dispersión y el tiempo de apuntamiento no son destacables 0.36 milímetros a pesar de que la dispersión y el tiempo de apuntamiento no son destacables, 0.36 y 2 segundos respectivamente, el ángulo de presión del cañón es asombroso. Menos 10, eso sí. La verdad que menos 10 es un montón. El T-77 por su parte pertenece a una subclase completamente diferente de tanque mediano debido a su cañón de 120mm con autocargador de 3 rondas. Demora 38 segundos en cargar el tambor por completo y puede disparar cada 2 segundos luego de eso. Cada disparo ocasiona 360 puntos de daño al enemigo, ya sea munición APCR estándar que perfora hasta 215 de blindaje o munición HIT especial que lo hace por 270 milímetros. En cualquier caso la dispersión del cañón de 100 a 100 metros es de 0.37 y el tiempo de apuntamiento alcanza los 2.3. En lo que a movilidad se refiere el T-42 y el T-77 son casi idénticos, con una velocidad máxima de 51 y 48 respectivamente y con una potencia de 15.6 caballos por tonelada y 16.3 Respectivamente, además, ambos vehículos tienen un rango de visión de 380 metros. Son bastante similares en cierta en un, en un punto son bastante similares. ¿En qué punto? En la movilidad. Y bueno, sin embargo, el T-42 cuenta con una mejor supervivencia por montar una torreta <coughs> con una forma más rebotona, con hasta 216 milímetros de grosor en el frente. El T-77 solo tiene 152 milímetros en esa parte, pero ambos tanques tienen 1350 puntos de vía Sí. Pero son tier 8 y vas a ver tier 10. Y te agarra un FBI y estás muerto de un tiro. O te agarra un Chatman Series 100 que está ca casa, can casa tanqueando... Y sos pollo. Te agarra un 268. Por ahí sos. Gracias Iron Hat... por. Pero estoy en el medio de un video. No sé, no sé por qué funciona esto. Eh... Esperen que lo vea. Gracias igual Iron Hat... sos crack. Eh, por suscribirte al canal. ¿Qué más? Eh... A ver qué más nos dice la gente de World Gaming. El T-42, por ejemplo, puede aprovechar las irregularidades del terreno Para hacer eh, brillar su cañón Mientras que el T-77 puede golpear más duro Claro, lo que tiene bueno es que es un autocarador pegas tus tres proyectiles y te vas al demonio eh, Bueno, a ver el T-42 Sí, mirá lo que es la torreta Es como más, más troll bastante esta, esta torreta va a ser bastante troll, se me hace Le va a tener que apuntar bien para poder penetrar eh, sin, Salvo que seas un Tier 10 y si le tires un hitazo un T-8 Pero no seas tan malo bueno, como decíamos, daño 280 este tiene un cañón de eh, 90 milímetros, mm, Ya te das cuenta por el daño siempre los cañones por lo general dentro del juego tienen un daño estándar promedio salvo excepciones, pero por lo general, más o menos un 122 está pegando 380, 390 más o menos eh, un 130 puede pegar 440 460, 500 si es un cazatanque 560, o sea, depende, todo depende Pero más o menos por ahí anda Un 100 milímetros está pegando 250 Y el se seguía así toda la vida, ¿no? Pero bueno, ya está Vamos a terminarla ahí Pues si no, la hago eterna El T-42, entonces eh, Dijimos, penetración 190 Como el Burrask Mmm, interesante 268 con APCR uh -huh, Ok Munición AP estándar APCR con 268 Eso me gusta ¿eh? Va a penetrar bastante, bastante bien eh, tiempo de carga 9.1 segundos En 9 segundos te va a pegar uno de 2.80 Malísimo No, no, no, no, no me gustó Tiene la recarga un pesado No, no de un medio Para pegar 2.80 tenés que estar recargando más o menos Está bien, bueno, pensá que eh, Con equipamiento y toda la bola Se está recargando unos 7 y pico pero por lo general le están recargando unos equipados, full todo, 6.7, 7 segundos, 6.5 más o menos, 7 puntos y moneditas, como un poquito elevado 9.1 para pegar 2.80. Para recargar el 9.1, pero bueno, está bien, es verdad, es verdad, es verdad que también hay que decir que hay que equiparlo, ¿no? Si le metes chocolate y toda la bola, bueno, chocolate no, pero raciones, las, las raciones extra de combate de Estados Unidos va a recargar en un poco menos todavía. Dispersión 0.36, tiempo de apuntamiento 2 segundos, excelente. La verdad que es muy buena porque esto va a quedar en 1.9, 1.8 seguramente. Eh, menos 10, grado de depresión, munición máxima 60, 500 caballos, potencia específica de 15.6, 745 de rango de señal de radio, va a ser una radio excelente, con lo cual vas a poder ver, eh, divisar en el mapa todos los enemigos porque la radio te da para eso, rango de visión 380 metros, muy bien, torreta como decíamos, 216 frontal pero recuerden que estos son solamente números en frío, 102 de chasis te va a entrar cualquiera, pero en la torreta capaz que tenés la posibilidad de rebotar algo que otra cosilla que te lleguen a tirar por ahí bueno amigos, no quiero hacerlo más largo, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado espero que les guste mi boina y eh, nada, los quiero mucho muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima chau chau